las noticias más trascendentales en el ámbito deportivo. Aprovecho para saludar a mi compañero Riquelme, que está conmigo Riquelme, buenas tardes. Buenas tardes, Gira, buenas tardes a todos los amigos televidentes que todos los días se dan cita a sintonizar Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Así es, hoy Riquelme tenemos un contenido cargado muy interesante, aparte del guión que nos prepara producción para este viernes, pues como habíamos dicho en el día de ayer, hoy tendremos el draft tanto de los jugadores de indios como de los jugadores del equipo de San Vicente Para el torneo superior de baloncesto Así que aprovecho para saludar a mis colegas y compañeros Isaías Polanco, Tony García que están con nosotros también Buenas tardes chicos Buenas tardes Gira, buenas tardes Rick Kermin. Buenas tardes a todas las autoridades, delegados de los diferentes equipos Que nos acompañan en la tarde de hoy Y por qué no saludar a todos los amigos televidentes de este programa Realmente sé que todos los días, pero especialmente hoy con el gran ánimo que respira de baloncesto en nuestra eh, provincia de Duarte, ¿por qué no en esta ocasión que se estará realizando algo trascendental en lo que es nuestro baloncesto? ¿Cómo está Tony? Bueno, en mi caso no me siento extraño, estoy en mi casa, en Fiebre Deportiva, eh, una vez más complacido de ser parte de algo tan importante, de lo que se va a tratar en el día de hoy aquí en este espacio que es el número uno en deportes y en el baloncesto pues no puede ser la excepción. Así es, Gira Mira, hoy viernes 12, la Asociación de Baloncesto de nuestra provincia, eh, presidida por el licenciado Héctor Castillo, él eh, envía un mensaje de disculpa a todos los fanáticos, al ingeniero Roja, autoridad principal aquí en San Francisco del equipo de los indios, a todos los amantes del baloncesto, a motivos ajenos a, a su voluntad, no le permitieron estar con nosotros en la tarde de hoy, eh, trabajando algunos... Eh, ajustes más bien del propio torneo en la ciudad de Santo Domingo con el presidente del comité organizador, el propio licenciado Manuel, eh, Manuel Trinidad. Entonces, son de las cosas que tras cámara eh, no se ven, pero son los empujes que necesitan este tipo de eventos para poder realizarse con éxito como estamos diseñándolo. Hemos eh, diagramado eh, el desarrollo a cumplir en el día de hoy, recuerden ustedes, hace ya unos dos años, dos temporadas, eh, habíamos eh, realizado un acuerdo con el equipo de los indios Básquetbol Club, organización que es la organización madre en lo que es el baloncesto profesional aquí en nuestra provincia, ¿por qué no? El municipio Cabecera. Y es dirigida por nuestro gran amigo, el ingeniero Fabio Rojas. Tenemos el placer de tenerle acá eh, en esta tarde y... Ya un acuerdo eh, firmado, ya dimos los toques finales y hoy vamos ya a materializarlo, ya los equipos podrán estar reforzándose con cada uno de estos jugadores. Mi compañero Tony tiene el listado de, esos, de los jugadores que estarán elegibles, Para que podrán ser elegidos. Elegido. Por los diferentes delegados de los clubes En el caso del Juan Pablo Duarte Vemos a Danilo Monegro, tú conoces a Danilo Claro que sí, vamos a pedirle a nuestros Camarógrafos allá que nos presenten eh, Las distintas personalidades Que nos acompañan, encabezando Ahí esa comisión, el ingeniero Fabio Rojas Como ya tú señalabas, y agradecer A cada uno de ellos porque eh, Van a, a tener, ¿verdad? La, La oportunidad De elegir. Así es En el caso del Club Santa Ana Nos acompaña el licenciado Luis Miguel Lara otro gran trabajador de baloncesto ahora con la chaqueta de Santa Ana Al centro de ellos está Fabio, lo hemos mencionado en diferentes ocasiones Y a la izquierda de Fabio está Ramón Herrera, representante del club Máximo Gómez eh, Fue su campeón en la el torneo pasado eh, frente al Club Santa Ana y también estuvo celebrando en lo que fue el finalizado torneo interbarrial de Culminó en esta versión 2019. Ahí está Danilo Jerez, joven dirigente del Club Deportivo y Cultural San Martín. Otros delegados que están también aquí acompañándonos. Ahorita vamos a, a hacer... Vamos bueno, a pedirle a que Danilo nos enfoquen también, a Danilo, claro, Charles, que, que no lo vieron. Que no lo, que en principio. la primera oportunidad, así es. <risas> Danilo ahí representando. También de, de profesión, en mi caso, profesor sí, sí. del área de ciencias naturales, así, así es. que nos acompaña en representación del club Juan Pablo Duarte, eh, Danilo Monegro también, o sea que ahí están los... Eh, gerentes y dirigentes que pues, nos acompañan en el día de hoy Vamos a conocer los listados Aquí eh, en el caso de los indios los jugadores que están elegibles muchachos, sí. para que mi compañero Tony García eh, pueda eh, hacer mención de ellos y así los amigos televidentes están al compás con nosotros Bueno, jugadores del equipo de indios Basketball Club que están disponibles para este sorteo son Kelvin Fulcar Lisandro Ricky Morla, Grant Ellis, Jensi Jiménez, Adonis López. Está también Gustavo Ángel Rivas, Steven Miró, Ricardo Suárez, Rafael Martínez, y el nativo de la romana, Jonathan Hodge. Ellos eh, son los jugadores que estarían disponibles por parte del equipo eh, del equipo Indios Basketball Club para que los clubes participantes en este Trigésimo primer torneo de baloncesto superior a Vaprodu 2019, pues puedan ya reforzarse eh, y aumentar el nivel de dichos equipos. Una excelente iniciativa que le cae muy bien a todos los equipos porque pueden reforzarse con, con jugadores, ¿verdad? En este caso, ya vemos ahí todos los que están disponibles por el equipo de Indios. Isaías, por favor, recuérdale a la fanaticada cuál va a ser el orden de escogencia. Ya presentamos aquí. A cada uno de los que tienen a su cargo elegir ¿cómo se seleccionó el orden? Así es eh, destacar que realmente dije al principio mientras realizaba la introducción de que hace ya eh, unas dos temporadas nosotros veníamos materializando lo que era hoy, el, lo que se va a convertir en realidad y recuerdo muy bien esa tarde eh, una sesión muy agotadora donde discutimos diferentes puntos se procedió a hacer la rifa en esa oportunidad el club Juan Pablo Duarte salió victorioso eh, por sorteo a elegir, el, a elegir primer el primer lugar luego el club Santa Ana también Sacó lo que sería la segunda oportunidad de tener un jugador de importancia. Propio lo hizo el club eh, Máximo Gómez con el tercer puesto. Y cuarto lo hizo el club eh, San Martín. Quinto lo hizo el club San Vicente en esa oportunidad, que en esta oportunidad también, no 2019, ha pedido recesar del evento. Entonces, en ese mismo orden están ellos eh, sentados, solamente que el ingeniero Rojas está presidiendo esa línea de honor en la tarde de hoy. Excelente, y como tú señalas, pues saludar a todos los dirigentes que también están ahí tras cámaras que vinieron a estar presentes. Un abrazo para Rosana que está aquí con nosotros también. ¿Está aquí Rosana Sí, Rosana se integró. Rosanna, qué placer <risas> saludarte, qué bueno que tú también te unes. Eres una gran dirigente, la cual ha dado bastante por el baloncesto Franco Macorizano. Qué placer tenerte. Eh, entonces, ¿algo más ustedes quieren eh, agregar? O escuchamos al ingeniero. Sí, con, vamos con a, la a, a permitir LH. que el ingeniero eh, Fabio Rojas pues nos haga un preámbulo y, y a propósito saludar al ingeniero porque ya se acerca también la LNB, Estamos es. contentos con eso. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido Muy a Fiebre buenas Deportiva. ok sí, vamos, vamos a entonces a escuchar a fabio nueva vez para que nos ilustre buenas tardes y decíamos que agradecer ante todo a la a esta a esta asociación al comité ejecutivo que preside héctor castillo y a los clubes que después de dos años como bien señalaba isaías pues eh, ya han podido hacer realidad este este acuerdo que hoy da como resultado este draft el motivo del draft eh, pues ya Isaías lo desplegó lo, de, lo explicó muy muy exactamente muy preciso eh, mejora el nivel del torneo pero también eh, veámoslo de la otra cara de la moneda, los indios eh, agradecen es nuestro deber hacerlo eh, el que al accionar esos muchachos en el torneo local, que es el torneo eh, donde nace el fervor y, y la, eh, la guerra interna deportivamente, hablando de, del baloncesto local, pues eh, se favorecen con la presencia de sus jugadores. Eh, la, la clave para esto fue elegir jugadores eh, reseñar en esa lista jugadores con la ayuda de la dirección técnica de David Díaz, pues jugadores que no fueran de primer cartel para, para por asuntos de, de costos y por asuntos de que eh, lo más importante es que todos se favorezcan, los clubes pero también el propio atleta en desarrollarse al, al expresar su técnica de juego en la cancha eh, de verdad que nos sentimos muy satisfechos y nos prestamos ayer en una reunión en que participamos encabezada por Héctor Castillo a hacer cualquier mediación que tuviésemos que hacer con cualquiera de estos eh, encartados en esa lista. Así que gracias Isaías en nombre de, del comité organizador que tú representas, a la dirección técnica también y por qué no, permíteme saludar a, a mi querida Yira que que aunque la vemos ya, por televisión, pero personalmente se nos hace muy difícil. <risa> Gracias, ingeniero. Bueno, pues quiero aprovechar para eh, saludar a Ariel Núñez, que se integra con nosotros también. Ariel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gira. Buenas tardes a todos los fieles televidentes de este espacio Fibre Deportiva. Y como hoy, eh, ya algo especial con respecto a lo que es el draft del próximo torneo superior con refuerzos que inicia este 24 de julio y una innovación eh, felicitar a BAPRODU por esta iniciación, este inicio de este draft, y sí. algo que todo el mundo esperaba, eh, la inclusión de los jugadores de los indios, que ese proyecto hace años, que mucha gente anhelaba ver estos muchachos eh, ya participando, integrándose más a lo que es la comunidad, a lo que es la ciudad, San Francisco de Macorís, porque acuérdate que hay muchos jóvenes que no tienen ese, esa gran oportunidad claro. de jugar a ese nivel, entonces ya aquí en un torneo superior, eh, tú lo vas a ver más más desplegado, más, con más tiempo en cancha, y se, uno se identifica, acuérdate que los equipos, unos de los equipos, pero siempre uno se identifica más con, con un el jugador equipo. y esas sí. cosas, entonces agradecer a los indios y tanto a la Asociación de Baloncesto por este gran Magnífico proyecto que es el draft de los jugadores nativos de los indios. Claro que sin duda lo fortalece. Pues, ¿qué les parece si de inmediato, Isaías, vamos entonces a proceder Así con es. las escogencias? Vamos a, antes de proceder, eh, quiero destacar aquí que el evento es una primicia. El evento tiene una especial dedicatoria al licenciado Danilo Díaz, ministro eh, de Deporte y. Ya me lo acaban de confirmar ahora mismo, que era de los eh, trabajos que está haciendo la dirigencia y comité organizador de Excelente este evento. Excelente Entonces ya tenemos la dedicación al ministro. Danilo Díaz estará con nosotros en la gala, estará con nosotros el día inaugural y acompañándonos ya en el desarrollo del evento. También destacar que se juega la Copa Indio Básquetbol Club del Grupo Rizé. Siempre es una, un tradicional aporte el cual realiza la familia Rizé para la fiesta, es la fiesta deportiva, el baloncesto nuestro, como el equipo de los indios. Ya sí, vamos a darle la oportunidad al club Juan Pablo Duarte, en la persona de Danilo Monegro, para que elija el primer jugador eh, de el equipo de los indios. Antes de, de eso, Danilo, por favor, vamos a pedir allá al Control más que nos ponga el listado de los jugadores eh, que están disponibles para ser elegidos para que así el público eh, pueda ver y entonces Danilo que nos confirme cuál es la primera escogencia para el club Juan Pablo Duarte Ahí está en pantalla, vamos a escuchar a Danilo eh, Muy buenas tardes para todos los presentes antes de elegir a nuestro jugador queremos aprovechar la oportunidad para saludar a esa gran teleaudiencia que sigue este programa particularmente a los seguidores del baloncesto y muy muy especialmente a esa gran fanaticada del glorioso club Juan Pablo Duarte nosotros, después de reunirnos con todo el cuerpo técnico que, que nos acompañará en el torneo superior, con la gerencia y con nuestra junta directiva que encabeza el señor Otto Conce, nos hemos descantado por elegir a un jugador que tiene experiencia ya en nuestra liga, que ha sido refuerzo en múltiples ocasiones con clubes hermanos en nuestro torneo, un muchacho jugador posición 3, Atleta oriundo de Villatapia, pero con sabor a San Francisco porque se formó aquí Juan Rafael Martínez Bueno, ahí está bueno. La, la primera escogencia muchachos El equipo del club Juan Pablo Duarte Elige a un jugador veterano como lo es Rafael Martínez Cariñosamente la boita, la boita. Bueno, ponderando precisamente a Ariel esta escogencia Podemos decir que ellos escogen a un jugador bastante experimentado Un jugador ya con mucha experiencia eh, a nivel de San Francisco, a nivel nacional También con el equipo de los indios Y es de los jugadores Que ha logrado ver acción Con este conjunto de primera división Y como ya para nadie es un secreto Todo el mundo sabe el nivel de juego Que ha experimentado Rafael Martínez Una buena excelencia eh, escogencia Del equipo del Duarte eh, Tanto Danilo Monegro Como muchos directivos Del club Juan Pablo Duarte Este jovencito cuando era apenas tenía 16 17 años ya Rafael Martínez, la boita, ya estaba practicando eh, en la zona. Eh, una vez en la academia que tenía el ingeniero Fabio Rojas hace 10 años, Fabio, ¿cuánto hace? Hace aproximadamente. Academia de alto rendimiento. Eh, sí, eh, ya, ya Rafael Martínez. Y de los, el, de, y uno su, de, los, de los grandes actores. Ah, su, ini su inicio empieza ahí, con en la mano también de Danilo Monegro. Y es una escogencia que creo que le llega de la mano, porque eh, a, a la ausencia de Johnny Peralta. El club Juan Pablo Duarte necesita un canastero Y quiero hablarte de la bolita Que, que sin duda Donde quiera que va eh, Un, el tipo, reloj, un eh. tipo que encesta <ríe> la bola Y un, un tipo también que, defe, que Defiende, una buena escogencia para mí eh, La del club Juan Pablo Duarte Ahí está Vamos a darle la oportunidad al Club Santa Ana que tiene eh, el segundo el segundo puesto a escoger el jugador de los indios, los Mameyes. Muy buenas tardes. Primeramente, darle las gracias a ustedes por hacernos los presentes aquí. Nosotros elegiremos a Kelvin Furcal, un jugador de 6 4 de estatura, se desempeña en la posición 3 y 4, defiende muy bien el aro, está jugando en el Varias, a un gran nivel. ...y creo que va a aportar mucho a nuestro equipo... Con, la, ...con su estatura. Bueno, Kelvin Fulcar... ...si usted no tuvo tiempo a lo mejor... ...de verlo en tanto... Eh, ...en tanta participación con el equipo de los indios... ...y ya usted escuchó a Luis Miguel... ...está jugando con el Varias y lo va a ver aquí... Eh, ...con más tiempo... ...con el combinado de Santa Ana... Eh, ...actuales campeones del torneo superior... ...y creo que... ...es una gran escogencia para... ...para ellos eh, más... ...que pueda desempeñarse en ambas posiciones, porque ahora mismo el baloncesto como decía el dirigente eh, Danilo Javier en una intervención que lo llevamos a Product TV los europeos han enseñado que el baloncestista tiene que ser versátil y no sí. quedarse estático en una sola posición así este muchacho porque, eh, está jugando en el Varias allá en la capital, también juega eh, a nivel de la zona de Villatapia también con muchas condiciones, creo que también otra buena escogencia del equipo del Club Santana, que es la, la debilidad que ha tenido en los últimos tiempos, donde no tienen una persona una persona defensiva que defiende el área. Y creo que este muchacho, con un buen salto que tiene, eh, estará haciendo el trabajo con el combinado Mamé. Sin duda alguna, un salto vertical excepcional el de Kevin, pertenece al equipo eh, creo que en los años venideros será una de las grandes figuras para el equipo de los indios de San Francisco restan dos oportunidades más eh, en esta oportunidad ya le toca el turno al club Máximo Gómez en la persona de Ramón eh, Herrera Sí, buenas tardes gracias por la oportunidad de, y la suerte de coger tercer en el draft. nosotros tenemos un compromiso con nuestra barriada de devolverle la corona. ¿Cómo? Y mi amigo Junior, que sepa, nosotros somos los Yankees del torneo superior. ¡Oh! Eso, eso está grabado, Ramón. Hey. Hey, escucha. Mira, el, el baloncesto moderno se ha beneficiado del juego europeo, que es un juego de transición. ¿Qué pasa? Nosotros y el cuerpo técnico evaluamos que si nosotros queremos resultados, tenemos que seguir ese juego de transición. Por eso nos decidimos por un jugador como Jensi Jiménez, que nos va a dar, junto a Deblea Gramonte y el otro grupo de atletas que nosotros tenemos, un juego divertido, que es lo que nosotros queremos. Pero nosotros pensamos que la persona o el jugador que nosotros necesitábamos para ser campeón era Jensi Jiménez. Qué bien, excelente cogencia para el club Máximo Gómez. Suma a Jency Jiménez, un jovencito que pertenece a la provincia de Samaná. También eh, muestra unas excelentes credenciales. Bueno, pudimos ver ¿tienes? en diferentes oportunidades que le otorgó el equipo de indios y él, él está tratando de aprovechar al máximo y quería estar en este torneo, eh, participar en esta oportunidad. Bueno, un buen desplazamiento para llegar al aro, una buena habilidad, muestra este muchacho, también un excelente tiro exterior que, con el que cuenta, eh, creo que es una excelente escogencia para que así el equipo azul pueda desarrollar eh, un juego eh, divertido, un juego tipo espectáculo. Fogoso como, como a ella les gusta. Así es, como quiere brindarlo Ramón Herrera y el equipo eh, de Máximo Gómez. Entonces las tres escogencias son las siguientes, Rafael Martínez con el Juan Pablo Duarte. El conjunto de Santa Ana optó por Kelvin Furcal y el conjunto de Máximo Gómez hasta el momento con Jensi Jiménez. Eh, nos queda un turno, es para Danilo Javier Jerez, quien va a fungir ahora como manager del equipo blanco, el equipo de San Martín. Muy Se nos fueron buena. adelante. Sí. Danilo, Danilo, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, saludando a cada uno de ustedes, también a los dirigentes aquí presentes y al público televidente y además la variada de él. Club San Martín, que es una de las variadas más importantes y grandes y tradicionales de este superior. Eh, nosotros como Club San Martín tenemos deficiencias realmente en el material nativo, en la parte interna, por lo cual nosotros hemos tratado y hemos estudiado muchas opciones de sobre este draft. Además de tener el pick número 4, que es el pick realmente más difícil, ya que tenemos que ver con las predicciones de quién tomará cada equipo hemos decidido eh, tomar a Gustavo Ángel Rivas un jugador que fue revelación en el torneo de Santiago con el Cruz Amejin, jugador alto bien versátil, corre bien la cancha y es un jugador que a nosotros realmente nos ayudará mucho en los rebotes tanto ofensivos como defensivos y en el juego del equipo que un, ya debido a su atleticismo Bueno, ahí está Gustavo Ángel ya sea Rivas falta un jugador grande, blanco, eh, han tomado a un jugador de estatura que era la necesidad eh, háblame un poquito Más sobre eso Bueno, Gustavo Rivas eh, Jugó con el equipo de San México En Santiago Ese joven mostró una excelente credenciales. Fue Excelente lo que ese muchacho hizo Él es oriundo de Dajabón si mal no recuerdo, estuvo con el Varia en la primera oportunidad como su 25 lo eligió Alberto, luego llega Raimer, el jovencito armador pero este joven solamente tiene 23 años de edad, tiene 6, 7 de estatura y eh, como decía Danilo vemos el material nativo de San Martín él va a venir a ayudar a San Martín en la parte de la pintura que es el dolor de cabeza ya en los diferentes años Ariel Núñez, ya estas eh, cuatro primeras escogencias del equipo de los indios eh, precisamente quisiéramos Una ponderación tuya En base generalizada Bueno, es eh, algo que Como decíamos al principio Los equipos se han fortalecido Ambos han buscado lo que necesitaban Creo que Las gerencias de ambos equipos Tanto con los dirigentes eh, Han trabajado Hicieron no, su tarea. Sí, No estuvieron sentados, estuvieron analizando Qué es lo que necesitan Cuando ver Juan Pablo Duarte, buscó las piezas que necesitaban Santa Ana también Máximo Gómez, ese muchacho y un canastero junto a Deblea Gramonte, a Luis Nelson Ferreira Creo que va a ser eh, algo Sensacional en lo que Ese equipo de Máximo Gómez y San Martín Que tiene su debilidad En lo que es la parte baja La parte de la pintura También adquirió lo que necesitaba Creo que los gerentes, felicitar A los gerentes y a los dirigentes De cada equipo, porque No se durmieron trabajaron No fue algo que vinieron aquí a inventar Y fue algo que los felicito nuevamente eh, Felicidades Bueno, pues agradecer eh, a nuestros patrocinadores Para entonces continuar con la, el draft de los jugadores del equipo de San Vicente Agradecer con este draft Ya eh, recapitulando las escogencias de los jugadores de Indios El equipo eh, del Duarte escoge a Rafael Martínez Laboita Santa Ana lo hace con Kevin Furcal Máximo Gómez elige a Jensi Jiménez y San Martín a Gustavo Rivas. Entonces ahora muchachos, vamos con el siguiente draft que es de los jugadores del Club San Vicente que este año recesen el torneo de baloncesto superior. Muy bien, entonces vamos a explicar, ojalá el señor director pueda ayudarnos y proyectar en la pantalla de la televisión eh, el orden que cambia, ahora varía, porque el equipo, eh, los equipos no eligen de la manera como lo hicieron para este draft de los indios. Explicamos anteriormente que este draft fue vía sorteo. Este, esta escogencia con los jugadores nativos fue por el orden que los equipos alcanzaron eh, en, en la forma de eliminar el año pasado. En el caso de Santa Ana, que fue el equipo campeón, estará eh, eligiendo en el último puesto, en el caso de Máximo Gómez que fue el subcampeón estará eligiendo posterior a Santana y así sucesivamente, entonces inicia el club San Martín con la escogencia del dirigente Danilo Monegro Danilo Javier, Danilo Jerez <risa> sí Jerez en, en esta oportunidad en esta oportunidad del draft de San Vicente de Paul, el club San Martín se ha decantado por el jugador de mayor talento en la fila del club San Vicente de Paul quien es Eddie Guizarri, para reforzar nuestra posición de armador junto con Carlos Taveras y Steven Tejada y el Topito que están en esa posición. Y nos hemos decantado por él debido a que él, nosotros consideramos tanto la de gerencia como yo, que es uno de los jugadores más talentosos de San Francisco de Macorís. Y por eso nos decantamos por Eddie Guizarri para la primera escogencia. Eh, Danilo, y... Voy a entrar ahí con la... <ríe> eh, déjame ponerme el chip de cronista deportivo aquí, entonces. y <ríe> ¿no consideras que hay un exceso ahí de armadores? Mm, realmente no. Realmente sabe que esta liga eh, realmente adolece de armadores y el tener un buen grupo que se puedan ir en consenso eh, tener una, Eddie, un buen descanso con los demás compañeros, eso es lo más importante pero míralo ahí, ya lo tengo pero preparado bien, y todo pero eso, eso es producción oye, me parece un trabajo no, no, en serio eh, de verdad, felicidades, porque la posición uno nunca está de más eh, tenerla eh, aunque por más que digan que sobren eh, pero creo que es una excelente escogencia eh, Ariel, bueno, Eddie Guisajari para el Club San Martín así es, Eddie, ya como tú decías eh, varios muchachos de la misma posición, pero cuando se habla de ese draft, eh, mejor para mí la mejor pieza que tiene eh, ese draft es Eddie Guizarri. Eh, sin quitarle mérito a ninguno de los muchachos, pero Edi ya lo demostró en el barrial, lo ha demostrado en los torneos anteriores. Creo que para hacer el primer pick está muy bien. Bueno, pues vamos a ver si, si allá los muchachos en el máster nos ayudan con el gráfico que tiene el orden de escogencia. Ya entonces ellos tenían preparada esa foto con él, y ya como tú dices, eso estaba hablado. Eso y bien. muy bien por el Club San Martín. Entonces, eh, Ingeniero Isaías vámonos con el orden de escogencia, el equipo que va a, a elegir ahora. Así es. Eh, bueno, le toca la oportunidad al Club Juan Pablo Duarte, y ahora sí, tiene la palabra Danilo Monegro. Sí, bueno, en esta ocasión nosotros vamos a elegir un jugador de posición 4-3, que vendrá a cubrir esa parte para darle... Su descanso a Cristian Herrera y los demás muchachos de esa posición, Leder, Nin Tejada. Excelente. Muy bueno. Leder, nin, tejada. Por el equipo Juan Pablo Jesús, Duarte. Que... Tremendo Fue drasteado, fue drasteado <risas> también en el torneo barrial con sí. el equipo de Pueblo Nuevo. Ahí está el Duarte también Laimani se preparó. ¿eh? <risas> y también ha, ha realizado un gran trabajo el, el conjunto del Juan Pablo Duarte. Y ahí pueden observar los amigos televidentes, Ariel. Lo, eh, el jugador que ha sido seleccionado en esta oportunidad. Un jugador que explota, Ariel, prácticamente de un día para otro, donde no teníamos eh, conocimiento eh, de que venía arrastrándose de una categoría infantil que vino subiendo este muchacho que practicaba béisbol y que nada, fue que nada, jugador exactamente, profesional. Fue, recibió una firma sí, sí. de una organización ya de Grandes Ligas y luego deja eh, por completo el béisbol, se pone a jugar baloncesto y mira qué posición más importante asume donde esta es una liga donde los jugadores altos siempre son necesarios. Claro que sí, ¿no? y explosivo. A mí me, me gustó mucho ver el desarrollo y el, desenvol el desenvolvimiento en este pasado torneo barrial. Vamos entonces con el siguiente club que va a elegir. El combinado de Máximo Gómez, que son los subcampeones, en la persona de Ramón Herrera. Vamos a ver entonces con qué jugador nos sorprende la parte alta de la ciudad. Sí, mira, nosotros tenemos Nosotros vamos a rellenar nuestro equipo En el sentido, no por el jugador Sino nosotros vinimos a este draft A complementar Lo poco que nos hacía falta Y nosotros pensamos que Fidel Álvarez No puede ser Backup que nosotros necesitamos Con Nelson Ferreira Pensamos que es el jugador ideal Para suplirnos esa necesidad Excelente, jugador para la posición 5 Que puede hacer un, eh, un buen Backup, como ya tú mencionas y no sobre todo por la estatura de Fidel sino de que puede utilizar su físico para en algún momento tanto defensiva u ofensivamente el eh, poder producir así es, bueno entonces Ariel bueno Fidel que viene de hacer un tremendo año el torneo barrial ya cuando todo el mundo ya esperaba que Fidel eh, se retirara ahí, este ahí. año tuvo, fue uno de los grandes más dominantes que tuvo el torneo barrial y ya como dice, dice Ramón para sustituir un par de minutos a Luis Nelson Ferreira, creo que Fidel es una pieza clave. Y sorprendió a todo el mundo porque quizás nadie sabía que Fidel iba a ser escogido en un tercer pick de este draft de nativo del club San Vicente de Faul. Por Pero lo sea, menos en ya... primera ronda. En primera ronda, me Dejé sorprendió a mí. A, Pero, a eh, todos. A todos. Pero eh, felicidades a Fidel y sé que Fidel tendrá un año bueno porque ya lo demostró ahí en, en el barrial. Y felicidades al Club Machino Gómez. Bueno, pues por último, vámonos, ingeniero, con el Club Santa Ana, entonces. Correcto. Eh, la oportunidad para los campeones del recién o finalizado torneo, el Club bien, Santa Ana. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer el complemento de la posición 1. O sea, que tenemos a Richard Ortega Jr. Juventud, lo vamos a traer un poco de veteranía. Nosotros vamos a seleccionar a José Luis Minaya Lolo. Excelente. José Luis Lolo Minaya, todo el tiempo una insignia del Club San Martín en sus inicios, hasta eh, muy, un trayecto largo. Luego entonces pasa en una transacción que envía a Manuel Antigua el Topito, al Combinado Blanco, y entonces lo envían a San Vicente. Eh, por mucho tiempo, pero mucha gente, no sé si era ideal, cuando vio a Lolo con el uniforme amarillo de San Vicente en ese momento y ver el topito con el de San Martín como que uno se sentía extraño pero eh, ahora lo vamos a ver entonces con el equipo de Santa Ana en esta temporada ya eh. ya había participado él con el, el Club Santa Ana en un momento, en el superior creo que lo, lo una buena una pieza para sustituir y como decía Luis Miguel eh, para darle un poquito de respaldo a esa posición número uno posición uno José Luis Minaya, que también es un canastero, aparte de la posición de ser un armador, también es un canastero de esta liga, de los torneos superiores, torneos barriales. Eh, buena escogencia de José Luis Minaya. Bueno, Bien. pues entonces, ¿seguimos, ingeniero? Entonces, eh, ahora se invierten las cosas. Ya eh, quien tomó ahorita segundo tendrá la oportunidad de tomar primero, en el caso del club, Juan Pablo Duarte, y le pedimos a los muchachos ya no ser un poquito más específico y directo al jugador por cuestiones de tiempo. Saben que tenemos compromiso con los patrocinadores hoy en el programa. Bueno, nosotros vamos a tomar ahora al joven jugador Anthony Soriano. Muy bien, otra elección importante Antonio para Soriano. el jugador Juan Pablo Duarte. Anthony Soriano del combinado de guerreros de los riales en el Bajío. Vamos con Luis Miguel Lara nosotros vamos a elegir al el muchacho de Castillos. No me recuerdo el nombre. Vamos a, vamos a proyectarle, por favor, señor director. Ariel, el listado. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Christopher Moronta. Okay. Christopher Moronta. Se van con Christopher Moronta. Entonces vamos a ver eh, el equipo de Máximo Gómez. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez no está en el listado pero sí es parte, eh, es, parte, es parte y jugó con el equipo de Pueblo Nuevo en el Barrial Correcto eh, Nosotros elegimos al jugador de Castillo Daniel Rivas Daniel Frías, Frías, eh, no, Frías. Frías. Daniel Frías Daniel Qué Daniel bueno Rías. la integración de los municipios y que ellos puedan que sus atletas puedan ver acción en el baloncesto local aquí en San Francisco Si sí, es necesario otra ronda eh, a seguir escogiendo? Preguntamos a los equipos en el caso de que todavía restan unos eh, jugadores disponibles Vamos a preguntarle al, al equipo que le, que le corresponde que le primero En el caso de Máximo Gómez, Máximo Gómez ¿Estaría en la disposición de elegir otro jugador? Sí Vamos a darle la oportunidad Vamos a ver eh, Rafi Delvis Polanco Rafi Delvis ¿Estará disponible Rafi para jugar? Eso, para venir, hay que gestionar Eso lo <risa> Ok, perfecto Bueno, Rafi es una pieza bastante apetecible No, eh, eh, O sea, todo el mundo quisiera Tener jugadores de dictatura claro. Y que produzcan, como ya habíamos dicho eh, Nosotros elegiré, vamos a elegir Al nobel jugador Claudio Ortega Claudio Ortega, un producto original de San Martín, luego pasa al equipo de San Vicente en, un, eh, no en unas negociaciones ahí que yo mismo no entendí, pero vamos aquí, pero está de vuelta ahí en el convidado Blanco. Bueno, San Martín entonces eh, escoge a Claudio Ortega. Eh, Luis Miguel Lara, Yandel de la Cruz. Randel Randel de la Cruz, Santa Ana, de la Cruz con Santa Ana y el Juan Pablo Duarte. Vamos a ver al profesor Danilo Monero Jonathan, Jonathan Álvarez. Jonathan Álvarez, Jonathan Álvarez. Bueno, pues la mayoría ha sido elegida ya prácticamente. Eh, vamos entonces a ver si los equipos quieren seguir eligiendo. Exacto. Todavía quedan varios o jugadores de Si ya disponibles. entonces es suficiente, sí, es Raín. Bueno, eh, Yo dicen creo que, que lo no. mejor de lo mejor ya está escogido. Claro que sí. Ya bueno, pues tres entonces... rondas de cuatro jugadores, creo que sí que ya están bastante cargadas las plantillas para esta edición 2019 dedicada al Ministro de Deporte licenciado Danilo Díaz. Nosotros nos vamos a una pausa comercial porque tenemos que cumplir con los patrocinadores. A ustedes mantengan la sintonía, entonces cuando regresemos hacemos un breve análisis de lo que ha sucedido esta tarde, agradecer a cada uno de los dirigentes, al ingeniero Fabio Roja por acompañarnos, a todos los que están tras bastidores también de los diferentes clubes que vinieron a acompañarnos en esta tarde. Cuando regresemos venimos con más detalles del draft que se acaba de realizar, tanto de jugadores de indios como del club San Vicente que este año recesa en el torneo de baloncesto superior. Regresamos en breve, usted mantenga la sintonía.